¿Qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes. Un momento para darle gracias a Dios, queridos hermanos. Un momento para encomendar también nuestras tareas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños de este día. Vamos a poner en las manos de Dios cada una de nuestras peticiones. Cierra un momento los ojos y encomienda a Dios su intención. ¿Qué tiene para hoy decirle a Dios, para hoy encomendar una diligencia, un proyecto? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿han oído el mandamiento? ¿No cometerás adulterio? Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te dale perder un miembro que ser echado entero al infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo le digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, para entender este texto, hay que ir en línea a lo que escuchábamos el día de ayer. Jesús nos decía ayer que tenemos que ser mejores que los escribas y los fariseos. Y por eso nos invita a la perfección, nos invita a ir más allá de lo reglado, a ir más allá de lo que está mandado, porque la perfección. Sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. La guarda de los mandamientos no es porque toque, no es porque, bueno, no hay más que hacer. La guarda de los mandamientos es por amor a Dios. Y nosotros oramos, nosotros vivimos los mandamientos, nosotros hacemos las horas de caridad por amor a Dios, viendo en el otro a Jesús. Si aprendemos a ver en el otro a Jesús, pues las miradas, todo va a estar marcado por la pureza, por la recta intención. Así que hoy lo invito para que le pidamos a Dios esa pureza de pensamiento, esa pureza de ojos y que podamos de verdad ver en la otra persona a Jesús. Ver en la otra persona al Señor. Lo amamos, lo respetamos porque vemos en el otro a Jesús. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor todo pero eso nos guarde de todo mal y peligro, nos mantenga siempre en su presencia. El Señor los guarde y los bendiga. Feliz día para todos.